Encabezó un acto con científicos y académicos en el pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde recibió un documento de respaldo con más de 8.000 firmas, y aseguró que en caso de imponerse en las elecciones, creará un Ministerio de Ciencia y Tecnología que será pagado con intereses de las LELIC. Es una comunidad que le aporta muchísimo a la Argentina y al futuro de la Argentina y lo que han merecido es un destrato que empezó por el de dejar de enviarle recursos, por eliminar el ministerio y por una desaprensión hacia los investigadores que realmente alarma. La verdad mi compromiso de, de alentar todo esto y de alentar a que la ciencia y la tecnología siga desarrollándose en Argentina. Ciencia y tecnología vuelve a ser un ministerio en su gobierno. Definitivamente. Provincia. El precandidato a intendente por acción marplatense, Gustavo Pulti, compartió un desayuno con vecinos y vecinas y ratificó que retomará la obra del Centro de Salud de Batán, interrumpida en 2015, y construirá el Hospital Municipal. Además, ante la presencia de comerciantes, estudiantes, productores frutihortícolas e integrantes de la Asociación Protectora de Animales, Pulti también se comprometió a devolverle a la ciudad la posibilidad de elegir su representante en el Estado crisis sanitaria. Un documento del informe de confianza y acceso a las vacunas que presentó la fundación Bunge y Born advierte que en 2018 se aplicaron un millón de dosis menos de vacunas que en 2017. Una de las conclusiones de los datos es que la disminución en la cantidad de dosis aplicadas plantea que con el tiempo habrá un aumento susceptible en enfermedades inmunosuprimibles. Oscar Trota, ex director del hospital Garrahan cuando aparecen los brotes de sarampión es por la falta de vacunación en la población entonces manipulan la opinión pública diciendo que no es porque el Estado no compre vacunas sino que es porque en la Argentina hay un movimiento antivacunas como si las familias argentinas se sumaran masivamente a un movimiento antivacuna que en la Argentina no existe porque yo soy pediatra por supuesto y, y muchos otros colegas míos de pediatría sabemos que si hay dos consultas que hacen las familias que le doy de comer a mi hijo y cuando lo vacuno. Tan precarrillista eh, son esas políticas que hoy estamos viendo eh, que reactivan o que llevan al rango del Ministerio eh, Agroindustria y degradan el Ministerio de Salud. sociales Bajo el lema, la pobreza no puede esperar... Organizaciones sociales volvieron a manifestarse en una jornada nacional de ollas y platos vacíos. Hubo una olla popular en el obelisco y otras movilizaciones similares en las provincias para exigir que el gobierno tome medidas para combatir el hambre en Argentina. Silvia Sarabia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie. Hoy nuestro mensaje es que muchas veces las organizaciones, los comedores, los merenderos nos quedamos con las ollas vacías porque no estamos dando abasto con la demanda que tenemos de la gente que se acerca a pedir un plato de comida. Bueno, lamentablemente la situación social se agrava día a día, no es que... Bueno, se revirtió. Puede ser que quizá hoy haya algunos distraídos con, con otras cosas, pero la del dar de comer todos los días es una tarea que nosotros seguimos haciendo. Esta es una actividad que no solo se hace acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se está haciendo en simultáneo en más de 20 provincias, porque bueno, es una situación que nos atraviesa nacionalmente. Sociedad. Familiares y amigos de Santiago Maldonado realizarán una marcha a Plaza de Mayo y en otros puntos del país para exigir justicia a dos años de su desaparición, seguida de muerte en territorio mapuche. No al cierre de la causa. Justicia por Santiago. El Estado es responsable. Serán las consignas al cumplirse 24 meses de la muerte de Maldonado en medio de un operativo represivo ordenado por el gobierno de Mauricio Macri. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Si saliera una resolución de que se continúa con la causa o se cierra en otra instancia, sería también utilizado electoralmente porque significaría que Macri continuaría o que no continuaría. Entonces, el Poder Judicial tiene que ser independiente, no puede funcionar en sentido de elecciones o eh, el, el sentido político. Uh -huh. Y digamos que siempre actuó de esa manera, nunca actuó de forma imparcial. Elecciones 2019 la Cámara Nacional Electoral pidió al gobierno que adopte las medidas solicitadas por la oposición para garantizar la transparencia del escrutinio provisorio de las PASO. La resolución atendió el planteo hecho por el Frente de Todos y Consenso Federal que cuestionaron varios elementos del nuevo sistema de digitalización de telegramas y transmisión de resultados. Política. A 10 días de las elecciones primarias, la expresidenta Cristina Kirchner encabezó la apertura del 13 Encuentro Nacional de Trabajadoras Bancarias, convocado por el sindicato que encabeza Sergio Palazzo, bajo el lema Militancias para la Construcción de Ciudadanías Inclusivas. Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos, de sensibilidad. Es hora de que la política... No solamente demande capacidades, sino también sensibilidad, que los dirigentes políticos, quienes tienen responsabilidad de gobernar, además de la capacidad para analizar, para decidir, además de tener los insumos y la información necesaria para poder decidir bien, tengan sensibilidad. Miren, lo uno sin lo otro no sirve, se puede ser muy capaz, pero si no te importa un corno lo que le pasa al otro o a la otra, ¿de qué sirve esa capacidad? Sociedad. A dos años de la muerte de Santiago Maldonado, amigos y familiares del joven marcharon hacia Plaza de Mayo con las consignas de justicia y esclarecimiento total de lo ocurrido. Sergio, hermano de Santiago. Y es una, una caricia, es un, eh, un apoyo, es una palmada a la, a la lucha, digamos. Eh, así que bueno, no, no tengo otras palabras que, que agradecimiento. Ahora, eh, Toda la gente que vino no, puede, no, no permite la impunidad y lo de Santiago es una deuda que tiene. Entonces es un mensaje también para el gobierno de que no fue una construcción lo de Santiago, no fue un, un invento de los organismos de derechos humanos. Realmente fue un desaparecido durante 78 días y el Estado es el responsable de su muerte y de la desidia. Salud. La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina de Buenos Aires denunció que los empresarios del sector proponen colocarles pulseras a las enfermeras para perseguirlas. El gremio alertó sobre la intención de la patronal del uso de pulseras geolocalizadoras para las enfermeras y enfermeros en los establecimientos de salud bajo el argumento de mejorar la productividad. Alejandro Kelly, docente y licenciado en enfermería un año más o menos una clínica de rehabilitación, hace una denuncia a través de, de representantes de delegados de la, de la sanidad, en donde le habían colocado pulseras, o querían colocar pulseras que son eh, se llaman eh, geolocalizadoras, que eso permitiría saber dónde se encuentra el tiempo real del enfermero, ¿sí? en este caso enfermero-enfermero, la actividad que está desarrollando el enfermero, ...o enfermera... cuál tardan en atender al paciente... ...qué patología está atendiendo... ...más o menos es, una, es un retroceso... ...en vez de estar hablando de tantas cosas... ...que están sucediendo en este momento... ...en la Argentina y en Latinoamérica... ...con la enfermería, con la atención de los pacientes... la Argentina se está retrocediendo... en ...el ámbito de salud, no solo en los insumos... ...sino también en el personal. Cultura. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales... ...bajó el estreno de un documental... ...sobre la explosión de la Escuela de Moreno... Los realizadores del documental fueron avisados a solo dos días de la proyección y ya les confirmaron que no será programada. Todo esto ocurre cuando se cumplen un año de la tragedia en la que murieron los dos docentes. Juan Mascaró, director del documental Escuela Bomba. Dos días antes de, de la fecha de, de estreno nos avisaron que, que no se podía argumentando el Instituto de Cine que es una película que no se produjo dentro del instituto, con producción del instituto y bueno, nosotros sí conocemos un montón de películas en la misma situación que han, han podido ser estrenadas o sea, películas que no se produjeron con el Inca y que han accedido a las pantallas Nos resultó poco convincente la explicación. Es un tiempo muy particular, ha habido antecedentes de, de acallar voces en el camino de la gestión de cultura. Y nosotros este, estamos frente a esta situación, donde además luego pedimos una reunión y la respuesta se reafirmó, se siguió estableciendo el mismo criterio y no se nos dio ninguna salida al estreno de la película. Elecciones 2019. María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Estuvieron en Mar del Plata en plena recta final de la campaña de cara a las PASO. En un acto 360 y acompañados por intendentes, legisladores, funcionarios y precandidatos de todos los niveles, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri insistieron en la importancia de la próxima elección e hicieron críticas a la oposición. Yo quiero una provincia de pie, orgullosa, que se levanta y que avanza. Y esos, esos que gobernaron 28 años, sí, 28 años. Esos son los que ahora te dicen que te van a resolver los problemas con soluciones mágicas. Esos, esos son los que te van a cuidar. En esta votación se decide... Se decide si seguimos este camino de profundizar los cambios. Se decide y se entiende y comprendemos que cuanto antes manifestemos con claridad nuestra decisión, antes vamos a salir adelante. Y que el país que soñamos, el país que soñamos no está en el pasado, está en el futuro, está en esos desafíos que estamos asumiendo, está en entender que tenemos que ser parte del mundo y tenemos con qué ser parte del mundo. Economía Popular. Se realizó este sábado en Ferro, Ciudad de Buenos Aires, el primer foro federal de la economía cooperativa, autogestiva y popular, en el que más de 3.000 trabajadores y trabajadoras debatieron junto a personas vinculadas a la función pública un programa para ponderar al sector. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Esperamos que sea la propuesta del sector del cooperativismo de trabajo para el nuevo gobierno, entendiendo que somos un actor de la economía, real, visible, concreto... Un eslabón más de la cadena productiva, producimos bienes y servicios en algún sentido de muy alto nivel y calidad, y esperamos que eso sea de algún modo visualizado por el Estado de otra forma para que a partir del día de diciembre, si hay cambio de gobierno, tengan al sector de las cooperativas de trabajo como un verdadero actor de la economía. Crisis. En Rosario, cerró la empresa Sam SRL, que prestaba servicio técnico para VGH, Samsung y Motorola. La Asociación de Empleados de Comercio denunció que despidieron a 25 empleados que aún no pudieron cobrar la indemnización. Juan Gómez, Empleados de Comercio de Rosario. Tenía alrededor de 30 trabajadores de un día para otro suspendido a 25 sin pagarle el salario. Es una vivada en nombre de la crisis. Es una empresa tercerizada, por eso nosotros también hacemos como responsables solidarios a estas multinacionales que ocupan a a través de la tercerización, la precarización a trabajadores y en, en, digamos, en determinado momento, de un día para otro, pasa todas estas cosas. Cultura Los primeros seis meses del año marcaron para el teatro argentino un récord. Fue el semestre en el que se vendieron menos entradas de los últimos cinco años. Si bien, comparado con 2018, la baja fue del 9%, los empresarios del sector alertan que hubo una fuerte caída en los últimos años, por eso la comparación prefieren hacerla con el 2014. Carlos Rotenberg, productor teatral. Una vacación de el que por la preventa, cierto, el jueves y ya transcurría más de la mitad de la semana hay tanto todo incontrastable, que, que está indicando que el espectáculo infantil está por debajo del de, de último año y, y la sorpresa para todos nosotros más que la, que la baja de los infantiles está dada porque es una semana de adultos por debajo de las semanas habituales del año Alejandra Carpinetti de la Asociación Argentina del Teatro Independiente Ahí baja en el teatro comercial, imagínate en el teatro independiente, ¿no? La pintería ya lleva nueve años funcionando y en los nueve años eh, siempre las vacaciones de invierno fueron las dos mejores semanas del año, no pueden nunca competirle a ningún otro momento del año en la temporada. Y la verdad es que estamos sorprendidas porque... Eh, la arrancó el fin de semana pasado con una baja que no se entendía si habían suspendido las vacaciones, si nos habíamos equivocado. ¿Qué pasó? Elecciones 2019 El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó el municipio de La Matanza y tuvo una reunión con empresarios locales, a quienes les expuso sus planes para reactivar la economía. También participaron los integrantes de la fórmula a la gobernación bonaerense, Axel Kisilov y Verónica Magario, actual jefa comunal de La Matanza. Absolutamente imposible entender que un país frene ficticiamente el valor del dólar y al mismo tiempo pase tasas, pague tasas siderales a los bancos. La verdad cuando yo veo, miren... Un punto de intereses de la LELIX es igual al presupuesto de la Matanza. ¿A ustedes eso les parece justo? El no todo, consultar? todo, todo todo lo que pagan de intereses de LELIX, para que la gente me entienda, son letras que cobran los bancos por las inversiones en títulos del Banco Central que ellos tienen. Lo que pagan solo de interés por un año es el equivalente a todo el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. ¿A ustedes les parece razonable? ¿Se quejan porque digo que hay que devolverle el, el, el, a los jubilados la, los medicamentos? Y resulta que para pagar eso son 10 días de intereses de LELIX? Por favor, yo en ese país no quiero vivir. Yo lo que creo es que lo que se está pasando por alto es que el problema no es la estabilidad de los mercados. El problema es la estabilidad de la vida de la gente, los comerciantes. ¿Qué estabilidad puedes tener si no sabes el precio de la factura? ¿Qué estabilidad puedes tener si cierran los comercios todos los días? ¿Qué estabilidad puedes tener o para quién es la estabilidad que están trabajando? Sí, por supuesto, están haciendo, con tal de sostener alguna variable financiera, es un desmadre económico Perfecto. mayúsculo. Política. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró que el gobierno de Cambiemos fracasó y afirmó que los candidatos oficialistas esconden a Macri porque sienten vergüenza. A los carteles del de, eh, candidato local con Vidal no, es como que escondieron a Matri porque sienten vergüenza. Ahora, imagínate si los propios candidatos de Cambiemos sienten vergüenza de Matri, ¿qué le pasa al resto del pueblo argentino? Si necesitan esconderlo a Matri, los candidatos, sus intendentes, sus legisladores, ¿qué le pasa al resto de la gente? Entonces, por más que quieran convencernos a los argentinos de que hay que sufrir y que está bien sufrir, no está bien sufrir. La gente sufre cuando el Estado fracasa. Este gobierno fracasó y la gente está sufriendo, lo está pagando con pérdida de trabajo, con caída del poder de compra de la jubilación, con cierre de PYME. Gobierno. El asesor presidencial, Alejandro Rosichner, dijo que el kirchnerismo es la misma fuerza que se encarnó en el proceso militar. Según el dirigente de Cambiemos, hay gente que no se anima a decir que apoya a Macri por temor a ser agredida. Lo dijo en una entrevista televisiva con Luis Majul, al referirse a las críticas que recibió un grupo de intelectuales por firmar una carta de apoyo a Mauricio Macri. Tenemos que entender más bien qué es lo que queremos nosotros y alentar a las personas a que desplieguen su voz, a que pierdan el miedo. Digamos, eso es lo que está pasando. Mucha gente no se anima a decir que apoya a, al gobierno, que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o le pueden decir cosas, lo pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraban, te torturaban. Hoy esa sí. misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, hoy esa misma fuerza es la que te insultas si firmás una solicitada que no le gusta. Economía Popular Organizaciones de distintas extracciones y agrupaciones sociales Organizaron para este martes y en 17 provincias Un polentazo en todo el país Contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri Exigen políticas para la generación de empleo Y un incremento de emergencia en los programas sociales Entre otras medidas Estarán presentes el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha y el MTD Aníbal Verón. Crisis. Una fila de más de un kilómetro para trabajar como guardiacárcel en el servicio penitenciario bonaerense. Se trata de la cárcel más grande de la provincia de Buenos Aires, donde se alojan 3.000 presos. La mayoría de los puestos a cubrir son de guardia cárcel, pero el servicio penitenciario bonaerense también necesita personal para tareas administrativas. Tamara, eh, tengo 23 años y bueno, busco una oportunidad de trabajo, ¿no? Y precisamente para conseguir trabajo, y, bueno, intentar, ¿no? Impresionante la gente que había y bueno, la gente que se fue también porque es larga la espera. Y lo primero que me, que me impacta es la, la imagen de que te inspira el, el desempleo que hay, y la necesidad de de conseguir algo fijo. Sí, no es la primera vez que me postulo en la fuerza. He probado también en la policía, otros dos años en, pen, en penitenciaría, pero para la escuela de, de cadetes. Y bueno, es intentar hasta, hasta entrar, ¿no? Hasta pertenecer al gobierno más que nada, Por eso es muy importante. Elecciones 2019. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa en Paraná, Entre Ríos, sostuvo que en materia económica se debaten dos modelos de país, el esquema de la especulación promovido por el Banco Central y el esquema productivo. Además acompañado por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en el centro de convenciones de esa ciudad, habló de los agrotóxicos, de las economías regionales, los subsidios al transporte, de la reforma laboral y de la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad, entre otros temas. Y le advierto a la gente lo que están llevándose los bancos, que es dinero que podría estar en, en la gente. Entonces me dicen, no, no, no, pero eso es mentira, porque la verdad la LELIC no suponen emisión. Pero el día que te quieran cobrar las LELIX los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las LELIX, vas a tener que hacerte cargo de afrontar esta deuda. Ahí lo escucho a Lutó, que nos dejó al muerto de la 125 y ahora da clases de economía. Pero resulta que él durante años se le pasó diciendo que las LEVAX y las son, este, eran deuda cuasi-fiscal y ahora parece que no. El Frente Despertar, que conduce el empresario José Luis Espert presentará un recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para exigir que su candidato en el territorio bonaerense, Guillermo Castelo, pueda competir en la próxima elección luego de que la justicia resuelva no admitir su candidatura. Además, denunció que habría una intervención directa por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. No tengo duda en afirmar que el gobierno del presidente Macri y el gobierno de la señora María Eugenia Vidal primero intentaron voltear mi candidatura infructuosamente eh, y hasta ahora están logrando el objetivo en la provincia de Buenos Aires Que no tengamos 1.200 eh, candidatos entre intendentes, concejales, gobernadores, vicegobernadores Estas maniobras antidemocráticas eran maniobras típicas de los malos, o sea del kirchnerismo Sin embargo, estamos asistiendo, según los que saben de esto A una maniobra de proscripción dentro de la democracia que nunca ocurrió desde el año 83 Así que me parece una verdadera vergüenza lo que el gobierno nacional y provincial están haciendo Salud. Familiares de personas con discapacidad, instituciones y transportistas se movilizaron a la sede porteña del programa Incluir Salud, bajo la consigna No al Ajuste en Discapacidad y para denunciar la grave situación del sistema de atención a personas con discapacidad. Pablo Molero, del Foro de Derechos de Discapacidad. El tema son los atrasos, todavía no se terminó de pagar marzo, ya primero de agosto habría que pagar abril, y hay deudas del 2017, 2018, y a eso se suma los retrasos. también en lo que nosotros consideramos un atraso en los aranceles. pasa que la gente del, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de donde depende incluir, plantean que ellos consideran que están bien los aranceles, que han ido acompañando la inflación, los costos de vida, los aumentos de los sueldos, cosa que los números no indican eso. Crisis. En los últimos cuatro años cerraron 33.000 kioscos en todo el país, según lo informó la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. De los 120.000 kioscos que había en 2015, hoy quedan 87.000, lo que significa una caída del 28%. Los motivos son el derrumbe del consumo, que derivó en una caída de las ventas, el aumento de los alquileres y de las tarifas de los servicios públicos. Ernesto, Kiosquero de Villa Urquiza. Lo que se ve es una baja de consumo, no hay dinero, la gente no tiene plata, restringe los gastos, paga solamente lo indispensable y obviamente que para el gustito de ir al kiosco y sacarse algún, digamos, vicio, darse algún lujo, no tiene dinero, entonces cada vez este, se vende menos. Es como que cada mes que pasa estás peor que el anterior, o sea, lo que se va viendo es que va bajando cada vez más la venta mes a mes, o sea, cada mes que pasa se vende menos que el anterior.